Bueno, bienvenidos a nuevo en mi canal, soy Ana de Situaciones con de derecho Y vez vamos a jugar Fortnite, que espero que les guste Y lo lamento por no subir vídeos en estos días, pero Ha estado muy ocupado Y sabes que muy bien que, primero mi vida personal, así que Antes de comenzar no se les olvide Que ya tengo código de creador de Fortnite, así que si me quieren Pues pueden apoyarme En el código de creador y pues Hacerme que me gane una lana, no? <ríe> y bueno y pues Comenzamos con esto y pues lo vemos. Bueno, muchas gracias por mirar mi video, espero que les haya gustado y espero que le den like y compartan este video y se suscriban a mi canal también. Y aparte de esto les voy a dar una poquita promoción a un compañero de Twitch que le va a pasar el link y le voy a enseñar unas varias fotos de su canal de Twitch. Y pues, él quiere seguidores y quiere, comenzar de, quiere empezar de cero, pero también hay que tener ayuda, ¿no? Hay que ayudarlo. Y Yo lo voy a hacer porque confío en ustedes que también lo van a seguir sabe jugar muy bien, ya me ha ganado varias veces, pero no me gana exactamente, yo le gano en PvP, así que, mega pela, <risa> <risa> bueno, entonces los vemos para la otra, bros, se me, se me bañan.